En radio, este debate lo emitimos de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela. En la frecuencia 910 en el AM, el o del Río Grande, en Medellín, y por Canela Estéreo, 87.9 Canela Estéreo, 3 horas. Además... Que nos pueden sintonizar el mismo debate por Facebook Live, Gol al aire, por YouTube en Rafaolin Linares y en nuestra emisora online www.rafagol.com. Así que ya, ya saben para que nos estén sintonizando de lunes a viernes. Bueno, eh, hoy estaremos hablando, por supuesto, de la jornada, lo que pasó con el Nacional, con el Medellín, el problema en el que sigue enfrascado Nacional. Que lamentablemente no pudo inscribir los jugadores. No pudieron inscribirlos. Y el viernes, a las 10 de la noche, cerraron ya las inscripciones de mayor ¿Qué pasará? Ese es el chicharrón que viene para Atlético Nacional, del cual vamos a hablar más adelante. Por ahora, lo que quiero recordarles son estas palabras, que ojalá las tengamos atesoradas en la mente y en el corazón. Y están. En 2 Timoteo 3.16, que dice que toda, absolutamente toda la Biblia, o sea, la Escritura de la Biblia, es inspirada por Dios. Dios utilizó a los hombres y los inspiró para que escribieran lo que el Espíritu Santo les dio. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil primero para enseñar, para corregir, para rearguir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres, nosotros estemos capacitados y preparados para toda buena obra. Dios nos quiere capacitar y qué bueno que usted hoy le preste mucha atención a lo que dice la palabra de Dios Porque la gente le cree hoy a lo que sea Está en sí misma la gente buscando a ver una manera como Dios le hable Y andan buscando el brujo y andan buscando el, el, eh, en, la, en otras ciencias Lo que está muy fácil está escrito en la palabra de Dios Bueno, ahora sí, nos vamos ¿Recordamos? Anoche Nacional le ganó al Deportivo Cali. Le ganó dos goles por cero al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot. Muy bien por el equipo Atlético nacional. Que me parece que ganó bien y con autoridad. Hoy, el bolillo Gómez sigue con la empatitis. En Bogotá, cero equidad, cero Deportivo Independiente Medellín. Y no le hicieron gol a Medellín, sacó la valla en cero, pero no pasará. Pero quedan pendientes dos partidos. Uno es precisamente el de las Águilas de Río Negro. Águilas de Río Negro van a enfrentar a Patriotas aquí en el Llano Grande. Y el otro partido que queda pendiente es el Envigado que visita el Deportivo Pereira. Estos partidos se van a jugar el día martes. Más adelante estaremos desde luego dando eh, los resultados, la tabla de posiciones, todo lo que pasó en esta jornada de esta semana. Bueno, muy bien, y ahora sí... Eh, los invito para que nos llamen. En los, en, entre las personas que nos llamen esta noche al 232-4604 y al 018 5015 voy a estar entregando la caneca de más placa. Mírala bien, esa caneca que vamos a estar entregando entre las personas que nos llamen. En esta noche a nuestra línea es una caneca donde tiene... Son dos por uno, más placas dos por uno, para que usted tenga ahí... Eh, lo, lo que es la masilla, el estuco. Claro, dos por uno. Llame y se la puede ganar esta noche. Y también voy a entregar la camiseta a la Selección Colombia, porque esta semana no hay fútbol. Esta semana ahí eh, nuevamente eh, viene Colombia con los microciclos y vamos a entregar esta camiseta original de la Selección Colombia. Ahí la tenemos para que la gente nos llame a ver quién se hace acreedor de la camiseta de la selección. Esta es la última, la nueva camiseta de la selección Colombia, con la que jugó la Copa América. La pregunta es, a ver, y hay una pregunta para esta noche para que la respondan, y es, ¿cuántas medallas obtuvo Colombia en los Juegos Olímpicos que culminaron? Que ya terminaron la noche anterior. ¿Cuántas medallas obtuvo Colombia? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Fácil, ¿cierto? Ahorita la boleta a la pista. 6 <risa> eh, menos 1, que por ahí está la cuenta. Entonces, para que estén pendientes de la pregunta: ¿Cuántas medallas obtuvo Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio? Y ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Vamos a hablar del verde.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 Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Esta de primero, pues? Sí, señor. Pues a mí no me da emoción porque, porque hasta ahora no hay nada nuevo en nacional. Para que vamos como entendiéndonos. El año el semestre pasado acabó el torneo de todos contra todos de primero. Y ya sabemos qué pasó después. No, clasificó. Y son los, no, no, sí clasificó, pero, pero ¿y qué? ¿Lo eliminó Tolima? Lo, no, oh, la equidad ah, equidad. ah, la equidad, claro. La equidad, bueno. ese equipito de la equidad de, de, de mi amigo Alexis García. Ese es un equipo de eh, soldadura. ¿verdad? Resulta Pata que, que la equidad elimina al Atlético Nacional miserablemente. Hasta ahora, ay, que está de primero, que lleva con no sé cuántos puntos. No, no hay ninguna dicha, no hay ninguna dicha. Primero, porque es normal y lógico que Nacional le gana al Deportivo Cali. Es normal y lógico que le gana a cualquier equipo en Colombia. Es normal y lógico. Entonces, yo no veo pues motivos para salir... O sea, a... Nacional no tiene rival en Colombia, para... pues... No, pues. pues pues, pues miren las estadísticas. ¿Cuál es el equipo que tiene Colombia para mostrar afuera de, afuera, afuera de las fronteras? ¿Cuál es el mejor equipo de este país? Y si es el mejor es porque le gana a todos, ¿o no? Oh, a, ver, a ver uno pues que se ha ganado Copa Libertadores de América y usted pregunte, Bramaputra, ¿Cuál es el equipo colombiano más importante? Y allá saben que se llama Atlético Nacional. ¿O van a decir que es la equidad? ¿O que Patriotas? ¿O que Tolima? Ay, se van a enojar los ibaguereños. ¡Qué pecado! A presentar disculpas a la Los de Ibagué dicen que es el papá suyo. Eh, de todas maneras, hombre, sí, se le ganó al Deportivo Cali sin sobrar mucho... ...sin sobrarle mucho... ...pero tampoco le faltó nada... ...porque fue superior al Deportivo Cali... ...y hasta ahora ha ganado sus partidos... ...siendo superior al rival... ...pero eso... ...pasó... ...exactamente en los campeonatos anteriores... ...en el todos contra todos... ...con Juan Carlos Osorio íbamos de primero... ...después llegamos a las finales... ...y ahí nos reventamos... ...con el otro... ...el brasileño que se fue... Guimaraes. Llegamos de primeros en el torneo y nos reventamos en la final. Todavía no se ha ganado nada. Que se va por buen camino, sí. Pero yo, será la costumbre de ganar que nos pone así. ¿no? Será la costumbre de ser ganadores que nos pone así. Lo pone bravo Entonces, usted a toda hora. Eh, No, no, a mí no me pone bravo. <risa> pero tampoco pues que ¡ay, Nacional de primero! ¡Ay, no! ¡Salgamos a desfilar! Que... No, no, no. Tenemos un problema delicado que enfrentar en este momento. Tenemos un equipo que está jugando bien Tenemos unos excelentes jugadores Que están reclamando su derecho a trabajar Su derecho a trabajar Que lo tiene todo colombiano Yo no entiendo, un país de desempleados Y unos muchachos que están empleados No pueden ejercer su profesión Eso es increíble, eso es increíble Ah, que son futbolistas Y qué. Son ciudadanos colombianos. Ah, pero es que juegan en Nacional. Ahí está el asunto. Es que juegan en Nacional. Y resulta que Dorlan Pavón, Jason Guzmán, eh, Blanco, eh, que habla el otro Aguilar, y un muchacho Palacio y un muchacho Castro no pueden jugar porque, eh, porque son de, de Nacional. No, del equipo de Plata. Y, y Nacional. No, si está escrito. Que, pero, pero es que la deuda no es con ellos. Ah, no, no. La deuda no es de Dorlan ni es de Guzmán. Es del equipo. La deuda es de su equipo de, de, o de la empresa que trabaja. Ah, de manera que si Coltejer o no, co, tomemos un nombre distinto, que ya no perez. Si Tejicóndor le debe una plata de impuestos a la DIAN, entonces los trabajadores de, de Tejicóndor no tienen derecho a trabajar. Hablando de empresas que ya desaparecieron, porque si habló de una que esté bien, es que pues de pronto empresa... se enojen. Ese es el problema. Diferentes. Con ese generis. No, con ese claro. cuento. ...que el fútbol es diferente... Es verdad. ...se violan todas las leyes de este país... ...es diferente el fútbol... Y ...con ese cuento que el fútbol no... Per... ...y si es diferente el fútbol... ...¿por qué se juegan estadios del Estado? ...si es diferente el fútbol... ...es que ese cuento es el que nos han vendido... ...que el fútbol es diferente e intocable... ...y por qué se juegan estadios que no son de los equipos... ...excepto el Deportivo ¿Que Cali. ...que los equipos no tienen estadios... Ah, ...por eso... Por no, eso, ¿Y, y, de, y de, ¿quién alquilar, es de quién son los de estadios colombianos? ¿De quién son los estadios De todos nosotros. De todos nosotros. Incluyendo a Dorland al, a, y a los muchachos que no pueden jugar en esos estadios que son de ellos también. Como son de Martán y como son de todos los ciudadanos colombianos. Bueno, Entonces, como como con ese cuento es que el fútbol es diferente. Es diferente. No. Hay unas leyes que se rigen por una cosa que se llama constitución y esas leyes son las que deben primar. Ahora, si ustedes consideran que el fútbol es diferente, bueno, no, no. bienvenido, mayor diferente. Bravo, sigue no. cortando el derecho al trabajo. tan diferente ya, ya el que, que tiene dueños Bravo, morales. Bravo, bravo, tiene dueños morales el Bra fútbol Bravo, Di Mayor, bravo Di Mayor. Los equipos no deje, no deje morales, de trabajar a la gente porque el, es es otro tema. porque el fútbol es diferente. Porque el fútbol es diferente. Bravo, Di Mayor. Bravo, Di ¿Qué tal es esa? Con esas mentalidades es que Nacional está jodido. No. Nacional no, Nacional no. Los, los, los trabajadores, los obreros de Nacional. Como son Pavón y compañía, están jodidos con esas mentalidades. No, que es que el fútbol y, es diferente. ¿Y, ¿Y, hay, y nacional no hay, también? No hay Ministerio del Trabajo para el fútbol. Ah, bueno, listo. Entonces los equipos de fútbol que echa a quien les dé la gana, no lo liquiden. El día que un jugador me aburrió, hasta luego te vas, no te liquido. Lo tienes que liquidar. Y tienes que cumplir con los contratos laborales porque eso es ley del trabajo. Nacional está fregado. Eso del Ministerio de Trabajo. Nacional está fregado es porque ha nombrado muy malos abogados. Bueno, ese, es, ese no es muy problema. Muy malos mío. abogados. ¿Ese argentinos, no es colombianos, gente gobierno, ese malos colombianos, gente del gobierno. Nombrado ese no es ese problema tuyo. No, que, que, no. que, que seguramente es interés en como. ese litigio. Ese no es problema mío. Nacional tiene un litigio como institución. Pero los jugadores de Nacional, hasta donde yo sepa. No tienen litigio o no, o no pertenecen al litigio donde está inmerso Nacional. Bueno. Y eso es lo que no se quiere entender. ¿Lo que pasa? Eso es lo que no se quiere entender y con mentalidad es como la de ustedes, que el fútbol es diferente. Ah, bueno, no los toquen, no los toquen, que el fútbol es diferente, listo. Bueno, ahí está el boletín que sacó Atlético Nacional. Mire, Luciano, le voy a decir una cosa. Bueno, ya Nacional sacó un, un boletín con respecto eh, al problema en, eh, eh, en que está inmerso. Pero. Lo que yo quiero decirle hoy a la gente y le quiero decir a usted, Luciano, lamentablemente es increíble que en Colombia salió la, una nueva ley que parece que está por encima de la Constitución y la gente no lo sabía, y es la ley Martán, la nueva ley Martán. Claro. según la nueva ley Martán... Apoyado ah, pues por la por entonces, Osorio, Todo el mundo no se señor, jodió. No, no, no, no. Le estoy diciendo que el fútbol es diferente Porque tiene dueños morales Los hinchas no son dueños De los equipos en el escritorio Ay. Pero moralmente sí, a eso me refiero Que es sui generis Ya en el tema del derecho laboral Es otra cosa, así bueno. que no ponga Palabras que yo no he dicho, señor no, yo bueno. Se me ¿Qué pena, pues, diferente. No, ¿Es Dios, Bueno, es que me sigamos bien, hermanos Luciano, que yo, con usted Si tienen bueno, que meterse No, no, no, no, no. Si, tienen, si tienen que funcionar en Colombia Se tienen que someter Llámese como se llame Empresa como se llame A las leyes laborales del país Lo que Si es que... yo voy a montar una empresa De venta de chuzos Tengo que registrarla sí. en Cámara de Comercio sí. Y actuar bajo las leyes bueno, del país Ahora vamos, voy a saludar a Gustavo Sol Lo que pasa es que en el fútbol eh, La FIFA tiene unos estatutos ¿Sí? y, si un, y si un equipo ¿Eso o ellos? cualquier No, son estatutos de FIFA Y los tienen que respetar Ahora, si no los cumple, pues acarrean unas consecuencias que, que lamentablemente para, no solamente para Colombia son para todos los afiliados de FIFA en el mundo, pero bueno, no nos enfranquemos en eso, le doy la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar eh, que estuvo anoche también el, en el partido y después hablamos del empate de bolillo porque ustedes con esa empatitis están, vea, pailas, señor Osorio, buenas no, noches ahora Medellín está en no, la UCI no, está Medellín, en cuidados intensivos. Medellín estaba, oiga Medellín estaba eh, con empatitis aguda hasta el partido pasado, pero ahora está es en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, ¿ah? con, con esa empatitis. Pero mire, nadie me ha escrito, escuchen bien esto, nadie me ha escrito, nadie me ha exigido, nadie me lo ha pedido, pero voy a presentar disculpas públicas acá por lo que sucedió el domingo. Primero a, al director Rafa Gol, me da, me da pena, a los compañeros también, eh, me da pena con ellos, y le voy a presentar disculpas públicas a Luciano González no, Luciano, no le estoy le pidiendo disculpas. No, yo, yo las presento, no, usted no me las está pidiendo, por eso dije, por, por eso dije. Nadie me escribió, nadie me las pidió, pero yo las estoy presentando públicamente porque me siento en esa, en esa obligación y porque a mí me nació. pero Agrego y repito que nadie me escribió... ¿Qué disculpas estás presentando? Nadie me escribió... Ah, le estoy presentando a usted disculpas por no, lo del no, domingo personal. pasado pero el domingo pasado perdóname si me de, si me dijiste tullido eso para mí no es ofensa sino una verdad yo soy tullido pero pero yo pero yo pero yo no lo debía haber dicho ah, así que es el cosa. domingo pasado yo eh, me fui de boquilla y por eso yo bueno, presento yo, yo ofendido, las no disculpas estoy, pues. públicas las disculpas a, públicas. a, a, a mí y que se me las digan, presento a usted oiga oiga a mí que me diga ya que usted no las acepte a otra cosa no no no, no, no, no tranquila no, hermana no, Laura no no, no es que no las acepte no es que no los eh, acepte no es que no las acepte a mí que me digan tullido feo no, eso no está negro bien. pues eso a mí me resbala si es la verdad soy tullido, soy feo y soy te, negro te, rico, rico, Usted rico, dice que usted es un negrito en voz. Bueno, por eso, entonces resbala. Y tullido sí Yo tengo dos prótesis de rodilla Con para. las cuales medianamente Me puedo mover Pero le aseguro que usted no hace ni la mitad De la actividad física que yo hago, señor Osorio Bueno, pues, bueno, eh, bueno entonces entonces bueno, Eso sí vea, se lo dado bien clarito Pues, pues de todas maneras, señor Osorio es, me, sigue el resentimiento me, Luciano, me alegra pues, su eh, valentía eh, De salir Y que nadie le dijo qué bueno nadie le dijo pero bueno sí porque a nadie escribió el profesor del televidente no ha escrito ¿Qué? ah sí sí claro sí. pero de esta manera no está bien y qué bueno que lo haga y ojalá no se vuelva a repetir ahora sí hable de, sí. de su fútbol ¿sí? vea, como le decía Cano vea, hábleme eh, de su fútbol sí eh, antes de hablar del partido de, de Nacional yo tengo que decir dos cositas mire Primero, creo que Bolillo puede recomponer el camino. Yo estoy convencido que Bolillo Gómez Pero por es, supuesto. es el único que puede recomponer el camino. Claro. Ningún otro técnico para que no nos enloquezcamos ahora ni pidamos que a Bolillo lo saquen, por más que no se le hayan dado los resultados. Pero hoy sí me dejó bien preocupado, más preocupado de lo que estaba el señor Jorge Enrique Vanegas, nuestro, doctor, com doctor, Vanegas. nuestro compañero en la radio. Porque él dio estos datos. De 25 partidos, Medellín empató 12. Es la un... mitad, el 50%. No, vive del empate. Y 49 con... del 59, para may... ser más exactos. Imagínense, y con empates no se clasifica, con empates no se clasifica. ¿Qué otro dato dio él? Que sí, Medellín solamente ha perdido cuatro partidos y que Medellín no recibe goles, pero entonces vuelve y le falta en la fase ofensiva porque en el torneo pasado... No se clasificó precisamente porque no se hicieron los goles necesarios ni se ganaron los partidos para estar entre los ocho. Ahora Medellín lleva cuatro partidos, cuatro puntos, sí. No ha recibido, mire, en cuatro partidos ha recibido solamente un gol, pero el déficit de gol es notable. Solamente un gol... En cuatro partidos que lo hizo Buletis. Así que está muy mal. Y la pregunta, la otra pregunta que me hago es, ¿por qué en la ciudad de Manizales en la Copa se hicieron tres goles y en la liga no se puede? ¿Ah? Si es fútbol igual, que se llame Copa una cosa y liga otra, otra. Sí, pero es fútbol igual. perdón por que Porque a Manizales sí se llegó allá a pasar por encima de Caldas, a someter al Caldas y hacerle tres goles. ¿Usted cree que Bolillo con esa resignación? De cartujo que tiene, recompone un equipo de fútbol. Cuando a ahora es, ay, qué berraquera el maestro Alexis García, qué berraquera el profesor este del Caldas, qué berraquera Uber Boder, no, qué berraquera de técnicos. Y, y, y magnificando sus empates como si fueran pues le tocó Con le tocó, esa resignación, ya. que tiene si va a Si está interesado en recomponer algo, no, pregunto le, yo. le tocó ganarle al América el próximo sábado aquí, a las 5 y 40 de la tarde. Le tocó ganarle al América. No hay otra. Qué pena con su profesor Osorio. Sí. ¿no? qué, pena, qué pena, pena con el profesor Osorio, pero nos tocó ganarle y Bolillo Gómez le tocó ganarle al profesor Osorio si quiere cuadrar algo de caja. Bueno, a ver... Le doy la bienvenida en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches, Augusto. Hola, don Rafa Gol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Bueno, una noticia, antes de lo de Nacional, me una noticia que generó un pacto mundial estos días, ¿no? El retiro de, de Messi del, del Barcelona, es posiblemente es para, para el Paris Saint Germain. Habló ya en la puerta el presidente del, del, del equipo Barcelona, dice, estamos en bancarrota, financieramente nos reventamos, no tenemos cómo pagarle a Messi, entonces Messi se va para el Paris Saint Germain. Lo otro, lo que olímpicos, Rafael. no podemos dejar a de un lado los juegos olímpicos, eh, en el penúltimo en, en Londres logramos una, una medalla de oro, hace cuatro años en Río de Janeiro logramos tres medallas de oro hoy nos hizo falta medalla de oro en Tokio, nos hizo falta medalla de Tokio hoy estamos en la posición 66 en Río alcanzamos a subir a la posición 23 en el medallerío estamos bajando, yo creo que es un, fli, un, un fin de un ciclo olímpico en Tokio ¿Y de para deportistas? Colombia y de deportistas, además estaba Coldeportes, Pasaba, después de pasar Río de Janeiro, estábamos con Coldeportes, pasamos al Ministerio del Deporte y lo que vamos es de caída, una burocracia impresionante y los dineros para los deportes, ¿dónde estaba el Ministerio del Deporte? Y Lucenoa, hoy se conoció conocido Rafa, compañero de televidentes eh, hoy, hoy está fracturada la relación entre, entre el Ministerio del Deporte y la fe de ciclismo, por eso la salida de nuestro amigo Jorge Ovidio González, está fracturada la relación del de Ministerio del Deporte con alterofilia, con levanta, levantamiento de pesas con varios deportes, entonces es una situación muy crítica, yo creo que estamos bajando el rendimiento en medallería, nos hizo falta el oro, indudablemente aunque también hay que destacar mucho lo de las medallas de plata. ¿Y cuándo van a fracturar la relación con la Federación Colombiana de Fútbol? Que esa sí tiene cosas por, por, por aclarar Ah no, lo lo de la boletería empezando Esa por la boletería, sí por tiene cosas por aclarar se dan cuenta que el Ministerio del Deporte puede intervenir el fútbol. Claro. Y no es el cuento de que el fútbol es intocable. Si el Ministerio tiene voluntad... Estoy hablando como... Como... Como, es, como Carlitos Velasco, gran locutor. Gloria, la locución antioqueña. Tiene voluntad, ¿eh? El ministerio se puede meter a la federación perfectamente. Porque ese cuento que es que la FIFA y ahí, no ahí no puede asomar las narices nadie. Es como así. como así? Eso es carreta. Es que el fútbol se rige por las leyes de los países. El fútbol no es, no es distinto a la leyes de los países. O ¿El tribunal suizo cómo se metió ahí con este tema? Esperemos pues, que ya... esperemos que... Esperamos hay... Un segundito, Rafa. Vilosa tendría que arrancar por haber dicho que... Oiga, una deportista como esta eh, niña Sandra Lorena arenas, arenas. arenas se gana una medalla inesperada. Mire, en los Juegos, en los Juegos de Londres fue 30. En Río fue 32 y ahora se gana una medalla de plata. Eso sí se llama superación. 30, eh, 30, 30 en, en eh, Londres, 32 en Río. Y ahora segunda medalla de plata. Entonces, pero mientras tenemos entonces... eso primero. Sí, pero mientras y, seguimos... Y lo, y lo otro, lo de Anthony Zambrano, hombre. Le gana un campeón del mundo. Lo deja tercero, lo deja para la medalla de bronce. Y él se gana la de plata. Eso hay que magnificarlo. Y usted no puede Pero hay Velosa. gente que se prepara sí. para ganar, para competir. Claro. Y se encuentra con un juez peruano... Un baludo ah, sí, de esos sí, claro, y, mire claro. cómo, y, y mire cómo nos volvió, cómo nos acabó. A Juergen, con Jubermari. Y a dónde protestó Colombia. Sí, protestó, sí, pero no contestó. pasó pues nada. No, sí, pero ¿a dónde, Altaz, protestó? Altaz, Altaz, Altaz, Altaz, Altaz. ¿A dónde tiene que protestar? Al TAS. Al TAS. Que parece ya no interesa no, el porque fútbol el colombiano. Taz, taz, taz, taz. Bueno, Rafa, dele, otro, dele a ver, cirujano. No, termino, Rafa. Y, y, y lo de Nacional muy bien, muy equilibrado en defensa. Mm, eh, y, y yo creo que hay partidos que El técnico, Alejandro, idiosincrasia restrepo, así se llama el técnico nacional, creo que analiza muy bien el rival, lo que hoy no tuvo bolillo. Analiza hay partidos donde pueden salir laterales, en otros los frena, en fin, analiza muy bien el rival y creo que ha ganado con justicia frente al Deportivo Cali, por todo lo que les mi estimado Rafa. Y del Medellín, falta de contratáctica de Bolillo, pudo arreglar el partido desde que empezó, no lo hizo y el maestro Alexis García creo que le ganó la partida de ajedrez, porque el mismo Bolillo dijo, este es un partido ajedrecístico, eh, y realmente eh, eh, el técnico Alexis García le anuló los costados al Medellín, realmente, pero el segundo tiempo, hombre, Medellín, con las cuatro llegadas que tuvo, rematando el partido, pudo haber ganado el compromiso. Bueno. De todas maneras, Nacional ha ganado es el nuevo líder. Yo lo decía eh, desde la semana pasada, hombre, profesor Alejandro, Alejandro Restrepo, usted ya va, usted eh, gánele al Tolima, quítele la maldición del tamal ese tolimense que, que tiene al nacional hace cuatro años para acá, no es de toda la vida, ese ciclo, y quíteselo de encima y verá que usted se va a consolidar ya como técnico de Atlético nacional. Y después le dije, mire, otro, o, otro sirirí que tiene el nacional es que levanta muertos, no va a levantar al Santa Fe y al Deportivo Cali, que están, están realmente... Eh, en zona roja, peligrosa, y, y siempre los levanta muertos. Nacional los dejaba revivir. Y esta vez al Santa Fe lo atendió, y al Deportivo Cali lo atendió, y hoy es el líder. Juan Diego Arroyave, buenas noches. ¿Qué concepto tiene de la victoria de Atlético Nacional? Y... Muy buenas noches, Rafa Gómez. saludo para usted, para todos los televidentes. No, con todo esto que está pasando con Nacional, con toda esta situación de... de, de de que no puede ir los jugadores, ahí, me, ahí todavía sigue preguntando a la gente qué va a pasar con los jugadores, qué va a pasar con esas contrataciones que hizo Nacional, los va a prestar, van a salir del equipo, van a tener que estar seis meses por fuera, a ver si el año en de eso se soluciona. Hombre, esperemos que los acercamientos que está intentando Nacional con, con, la gente, con el señor Martán, pues hombre, tengan algún fruto en el transcurso de la semana para ver qué puede pasar, a ver qué ocurre. ¿Van a prestar? Con todo y esto, eso es lo que se hablan, no hablan mucho, que van a, que, y la pregunta a es, ¿los van a prestar? ¿Se van a quedar en el equipo? ¿Van a ser bueno, partidos amistosos? Es lo que no sabemos. Bueno, lo que digo es que con todos estos eh, eh, atenuantes que se han presentado con, con Nacional, todas estas situaciones de Nacional, hombre, hay algo que da un respiro y que da algo de alegría, y son los triunfos que viene presentando el equipo, que hoy por hoy, con todo y lo que lo han atacado, es el líder del torneo, con un compromiso como el de eh, Independiente Santa Fe, que había tanto, tanto tantas dudas, lo saca antes. un partido como el de el Deportivo Cali, que también lo saca adelante en muy buena magnitud. Creo que pues, da para entender que el técnico está poniendo su mano con lo que tiene, ahí es donde se conocen los técnicos, y en eso va a visitar a Alejandro Restrepo, que va bien con Nacional, va bien con Nacional, aprovechando y teniendo lo, el recurso que tiene y lo ubica como tiene que ser. Y ahí algunos jugadores que se han pellizcado, se han pellizcado y creo que tienen que pensar en la situación que tiene el equipo y hombre, ya salir de la zona de confort y comenzar a, a, a, a, a mostrar más con este Atlético Nacional. Y eso ha pasado. Por ejemplo, felicitaciones a Anuy Banguero. Para mi concepto, el jugador más valioso de Nacional en el partido de Deportivo Cali es un, es un resurgir resurgir de ese jugador que no había mostrado absolutamente nada y así sucesivamente algunos que van entrando en contexto y este triunfo frente al Deportivo Cali le da a Nacional ese respiro y esa tranquilidad para todo lo que está afrontando jugué, ahora, banguero, y esa cantidad de, por Alves. De, <ríe> de... No señor, yo voté por Vanguero si quiere revise la grabación señor yo voté por Danovis banguero para mí fue el mejor jugador del partido frente al Deportivo Cali por lo que hizo durante los 90 minutos jugó quien en ascenso no solamente defensiva de, en el tema defensivo sino también en el tema ofensivo o se le olvida que fue el pase para el loco Alves se le olvida... Sí, no, Ahí de todas mire, eh, bien, bien por el Atlético Nacional, por el técnico, es la misma nómina que tenía Guimaraes, porque como no se puede inscribir jugadores, es más, antes es menos nómina, claro, porque sí, ya no, estaba, no está Vladimir, eh, no está Quiñones, una cantidad de gente que salió de Nacional, pero ¿qué pasó? Es el chic, el chic que les cambió Alejandro Restrepo, ya juegan con el chic de Alejandro Restrepo y mire, como nacional, ha cambiado de actitud, porque no tenían actitud, aptitud sí, porque por eso los contrataron, aptitud con P, los contrataron porque tenían actitud y por eso se ganan esas millonadas que firmaron, pero ahora los iban a tener que echar a todos por falta de actitud, afortunadamente ya volvieron a tomarse confianza. Donel, ah, está ganando Petrolera 2 a 0 al Pasto en este momento. Petrolera 175. llega a 10 puntos. Ah, vea. 10 puntos. Petrolera, ese no es el de Bucaramanga. Sí, por acá me sabe. escribe y por acá me escribe un hincha de Bucaramanga que si mañana gana Bucaramanga Jaguares hace 12 puntos. Sí. Eso me escribe. Ah, entonces acá yo, José, yo, yo, José un hincha de Bucaramanga, le entendimos el mensaje. No está sufriendo, mensaje. no. Nacional lo que tiene que pensar es ser es clasificar de octavo. Porque es que este campeonato es solamente una clasificatoria. Esto no va a no estrella a nadie. No, pero ya Clasificar no. de octavo y después de que estemos de octavo, ahí sí hacer lo que se tiene que hacer. Ahí está el hacer. mensaje de Gustavo. Si ¿Sí ¿Sí lo, no? no, no, lo entendió, como dice está amigo Yo lo entendió. No, no, desde ayer está sufriendo. ¡Ay, no! Y si gana Millonarios, perdió Millonarios. Si gana Millonarios, queda de primero. Que quede de primero el que le dé la gana. Nacional tiene que acumular puntos suficientes para ser octavo. Y ya después de que sea octavo, ahí sí vamos a jugar el verdadero campeonato. Por ahora pues. Oye, Increíble cómo es la figura de la Alianza Petrolera Estefano Arango y saber que no pasó nada en Nacional con ah, nada, es que nada. la camiseta de él. Bueno, señor Labo buenas noches, don Elkin Lavó. Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para ustedes, mis compañeros internautas. Si está pasando en Atlético Nacional que no quieran darle el mérito al señor Alejandro Restre, pues otra cosa. yo sí se lo doy. Pero con esta nómina, señoras y señores, como dice usted, don Rafa Gol, que la han tenido técnicos anteriores y ahora con menos jugadores, me parece que el técnico está haciendo más, y mire, el fútbol es de sentido común, y me parece que este técnico lo está haciendo, punto número uno, Candelo adelante, ¿Qué se va a quedar usted como lateral, usted como lateral no marca, adelante, le ha ido también a Candelo por estos días, que ha sido llamado a selección colombiana de fútbol, por más que lo denominen y se gocen el microciclo, lo que pretende Reinaldo Rueda. Punto número dos, Paseo de amigos. es que mire, señoras y señores, que hasta los goles de Atlético Nacional, el primero y el segundo, los marcan dos jugadores que han sido resistidos por esta mesa de trabajo y por la afición, porque... Tampoco podemos meternos mentiras. El señorito Alves no ha marcado diferencia en Atlético Nacional y Marulanda tampoco. Pero el día de ayer los dos no solamente marcan goles para el equipo verdolaga, sino que hacen una muy buena labor. ¿Mérito de quién? Del técnico, señoras sí, y señora. Y que darle mérito al técnico, porque como dice eh, Arroyave, que Banguero ha subido el rendimiento, también dele el mérito al técnico del equipo Atlético Nacional. Eso sí, sigo insistiendo, es cierto... En este campeonato, quedar primero, tercero, quinto, octavo, pues sería lo mismo para lo que sigue. Pero a mí no me metan mentiras que Nacional de octavo se ve muy feo, pues. Nacional en el puesto 8 no se ve bien. Nacional es para que esté arriba y por eso la inversión del equipo la verde la de Antioquia. Pecho. Uf, y lo otro, parece. señoras y señores, lo no, otro, bandera, señoras, eh, y señores, bandera, otro bandera, señoras y eh, señores, no sigo insistiendo que el fútbol es sui generis porque tiene no solamente unos dueños morales, sino unos dueños como tal que son los que le meten la plata al equipo, aunque los hincha yendo al estadio también. Pero en este tema de Dorlan y compañía, ojo, ojo señores, no me extraña que Atlético Nacional presente una queja ante la FIFA por lo que ocurre en el fútbol colombiano. Y no sé si detrás de esta situación... De esta protesta de Atlético Nacional se pueden hasta develar muchas situaciones de lo que es el manejo del fútbol en Colombia. Recordemos el tema de la boletería y rápidamente de Independiente Medellín. Señor Bolillo, está bien usted darle mérito a Alexi García porque con menos herramientas en la parte defensiva controló a Independiente Medellín. Pero ¿dónde está su sapiencia, señor? Si el equipo no funciona con un sistema de juego, cambie y usted no cambie durante todo el partido. Y, y después, para ponerle el moño al partido, se enoja con la prensa porque le preguntamos. Ah, claro, como anteriormente había recibido tantos aplausos, tantos aplausos, hoy se enojó seguramente porque, por lo menos este servidor si sí le preguntó, que era una pregunta muy normal, ¿por qué el equipo cambia tanto de Manizales a la capital de la República? Es cierto lo del rival, pero ¿dónde está el contra?, lo que usted trabaja durante la semana cuando se le cierran los espacios. No lo vi el día de hoy. Qué pena, bolillo, pero hay que decir las cosas. Bueno, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos para proseguir lisa, en el superdebate. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia.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 WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro Colchones Dormir El Plácido Descanso Teléfono 205-9197 En el Centro Comercial Cisneros Bisutería Chapulín Con el Chapulín Sola los Locales 241 y 242 Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia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 Bueno, retornamos al superdebate. Recuerde, este debate, esta polémica, la tenemos de lunes a viernes, tres horas diarias de lunes a viernes, y nos puedes sintonizar en AM 910 AM, La Voz del Río Grande, y también en el FM 87.9 Canela Estéreo, en la ciudad de Medellín. Además de las plataformas de YouTube, de Facebook Live, y nuestra emisora www.rafagol.com. Bueno, Anoche, al final del juego, volvimos al estadio nosotros con las cámaras y con el micrófono. Anoche, al final del juego, los hinchas de corazón hablaron del triunfo de Nacional con Don Elkin. La voz. Señoras y señores, voy a saludar a ese hincha de corazón nacionalista que llena todos los estadios del país. Habilitaron 11.000 boletas, 11.000 hinchas de corazón llegaron y se le ganó al Deportivo Cali. ¡Qué bonito! Vea ¿eh? esta familia. Opinión del partido primero el niño. ¿Le gustó Nacional? Sí. ¿Por qué? Porque jugó bien y me gustó el partido. ¿Qué dice el papá? Muy buen partido Nacional, un primer tiempo importante el segundo tiempo manejamos y pudimos ganar. Joven, ¿cómo me le va? Bien. ¿Cuántos años? 12. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Futbolista. Futbolista, ¿en qué posición? Quiero ser portero. ¿Portero, como quién? David Ospina. ¿Y usted qué quiere ser cuando sea grande? Ah, no, usted ya creció. <risa> Opinión del partido. Son muy bueno, excelente partido. ¿Qué dice la niña? Estuvo muy bueno el partido sí. Van saliendo los hinchas de corazón ¿Estás feliz como una lombriz? Sí, claro, muy feliz, muy contento De ver nuestro equipo hoy ganando 2-0 Y sobre todo con una hinchada que se comportó muy bien ¿Quién fue la figura de la cancha? Yo creo que diría todo el equipo sí. Porque es que hubo un gran posesionamiento del balón Y sobre todo un respaldo en equipo ¿Vamos? ¿Usted qué hace ejercicio? ¿Qué día por medio o todos los días? No, todos los días de luna y sí. ¿Hace cuánto? Hace por ahí nueve años Sí. sí. ¿Te ha servido? Si sí, quiere lo entreno. Pasito, hombre, pasito. Si ah, quiere lo entreno. Sí. Hágale. Amiguito, ¿usted le gustó su equipo? Sí. ¿Por qué? Porque jugaron bien. ¿Jugó bien Nacional? Sí. ¿Te gustó el gol de Alves? Sí. ¿Y el de Marulanda? Sí. ¿Qué jugador le gusta más a usted? El Harlan. Harlan. Oiga, ¿y el peinado de Harlan? <susurra> Se nota la mano del pro de Maturana. ¿Para qué son bobadas? Sí. Pero es que el técnico es Alejandro Restrepo. Pero también de la mano de Francisco Maturana, se nota mucho. Familia bonita, familia unida, viene al estadio. Señora, ¿cómo me le va? Bien, ¿y vos cómo está? No, nos perdemos. ¿Cómo? No, nos perdemos tu programa. No, ¿Y por qué no te lo perdés? Ah, no, porque ustedes son muy lindos todos. Sí, sí Demi, Deme un piquito, pero con tapabocas. <risa> con tapabocas. Ay, claro. ¿Le gustó su equipo verdolaga? Me gustó mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? qué? No, pues jugó muy bien, y al menos que ganamos. ¿Quién maneja el control remoto en, la, en esta familia? Eh, el, tío. el tío. El tío. Lo va a pelar la abuelita. ¿El partido tío qué? Muy bueno, muy bueno. Nacional jugó muy bien. Sí le faltan falta los refuerzos, pero muy bien, muy bien. Me gustó mucho. ¿De quién lo peina, hombre? <ríe> la licuadora. La licuadora. Muñeca, ¿y el partido qué? Me pareció muy bien. ¿Sí? Jugaron súper bien. Un aplauso para ustedes, qué bonita familia. Apláudanse pues, que ustedes son antioqueños hinchas de corazón. Una frase para su esposo, que usted diga, con esta frase lo enamoro más. Con esa frase no, que sigamos viniendo a todos los partidos juntos de ahora. Ah, usted sí, interesada, ¿no? Y no, mamá, jamás. Un fútbol en paz. Una, un besito de tapabocas, un besito de tapabocas. Voy a terminar con esta afición hermosa de Atlético Nacional. Llenan cualquier estadio del mundo a manejarse bien. Joven, ¿a usted le gustó el partido? Sí, muy bueno el partido, muy bueno. Sí. Ahí le estamos demostrando la Di Mayor quién es Atlético Nacional. ¿Quién es Atlético Nacional? Oiga, presidente, la barra más antigua de Atlético Nacional, la Academia Verde. La Academia Verde, este 50 años en noviembre. Estuvo en el partido y el Cali no tenía nada. Sí. Usted fue uno de los fundadores de la academia. ¿Usted cuántos años tiene? Pues 120 o qué? Es? 65. Ah, pensé que era 69, el número, de, el número el número, de Velosa. ¿Le gustó el verde? Excelente. Hijo, vamos mejorando cada día más. Ah, bueno, padre, ¿usted qué me dijo, hijo, la reacción. Opinión. No, me lo estamos jugando bien, digamos que no tiene estilo de jugadores. Ah, bueno, mi niño. Pues de buena, de buena. ¿Y usted qué piensa? No, muy contento contra todo pronóstico. Vamos a sacar el equipo adelante. Señoras y señores, un aplauso para ustedes, los hinchas de corazón de Atlético Nacional. Aquí terminamos con ellos. Saludo muy cordial a la gente de la Academia Verde. Ahí se van los muchachos. La enrolada de la que no nos robe la plata. Así de sencillo. Ah, bueno, pues papá, lo que usted diga, señores, vea. Manden la cartica. Muy bien, eh, felicitaciones a los hinchas, volvieron al estadio ya en mayor número. Ahora fueron 12 mil y todos felices. Sacamos las conclusiones de Nacional 2 Deportivo Calicero, Luciano. No jugaron bien, vuelvo y repito, sin sobrarle ni faltarle nada, jugaron para ganar, ganaron y van por buen camino. Ojalá no lo vayan este camino a desviar, van por muy buen camino y lo demostraron ante el Deportivo Cali. Sí, creo que Nacional ganó con autoridad porque cuando fue atacado por el Deportivo Cali, si no respondió la defensa, respondió Aldair Quintana. Y Aldair Quintana está para corregir los errores de los defensores. Así que Nacional ganó sin problema frente a un Deportivo Cali que no tiene quien haga un gol. Trajeron apreciado y no tiene quien haga un gol y lo más importante que pasó es ser reactivo a ser propositivo eh, antes de pronto esperaba y contragolpea, ahora propone desde el primer minuto y bueno realmente muy equilibrado defensivamente sobre todo estaba pasando algo con Nacional y era que en los primeros tiempos jugaba bien y en los segundos tiempos había dudas ahora viene de partido con Santa Fe Haciendo 90 minutos bien interesantes, lo pasó frente al equipo Cardenal y ahora pasa frente al Deportivo Cali. Va un equipo ascendente y creo que es importante, por eso es primero en el torneo. Es que en materia de número nacional en este momento tiene el 83% de efectividad con el señor Restrepo. Y en el cómo ha mejorado demasiado Atlético Nacional poniendo las fichas donde deben ser, como Candelo. Y aumentando el rendimiento jugadores como Marulanda, Vanguero y Oído. Es que es noticia, marcó gol el loquito Alves con Atlético Nacional y eso es noticia, eso indica ¿qué? que las cosas van bien, van tan bien que hasta Alves marcó gol. Sí, señor, ¿Cómo, dice ¿cómo es que dice usted Gustavo? ¿La noticia es qué? Que el la perro, ¿Que el, ah, el hombre que mordió al claro. perro. ¿Cómo es que dice Gustavo? ¿La noticia es cuál? La noticia no es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerde al perro. Bueno, no, debe ser al revés. Sí, que sí, gol que, es. que no Alves. Sí, no venía la... marcando gol. Como, no, como no, pero... marcó gol, es no, noticia, a, noticia. No, sí, Alves marcó dos goles allá en Estados Unidos frente a Millonarios. En, en el partido en sí, Miami. Quedó? Pero bueno, y qué bueno que siga enchufado por la senda claro, goleadora. No de, Jeje de Jeje goleador del torneo. Seguimos esperando a Yeye que todos entren conectados con el nuevo chip que les puso Alejandro Recoba. Bueno, hablemos de Medellín. El Bolillo Gómez hoy, Gustavo Sorioda, lo vi regular tres cuartos. Sí, no. no, no encuentra, no encuentra Bolillo Gómez. La senda del gol. Es que se necesitan es goles. Y se trajeron a Vladimir Hernández. ¿Quién discute a Vladimir Hernández? Porque Vladimir Hernández hoy jugó poco, pero me parece que estaba lesionado y a lo mejor no estaba ni para jugar. ¿Quién discute a, a Regui que volvió? No tiene discusión a Regui. Y Arregui, mientras estuvo, jugó bien. Esperemos que vuelva para el partido con América. Eduard López vino precedido de, de estar en Argentina y también en Paraguay. Y no, no. Vino Sebastián Hernández. Y Sebastián Hernández no es el plus ultra, pero no es mal jugador. Para el fútbol colombiano, puede que para el Real Madrid no sea el jugador. Pero para el fútbol colombiano sí. ...lo mismo Javier Reina... ...pero el técnico no sé ...últimamente se está equivocando... ...Mire Bolillo... ...creo que va a tener que revaluar a propósito... ...lo de Buletich y Cambindo... ...en el primer partido de la liga... ...frente a Águilas... ...puso a Buletich solo... ...y Buletich hizo gol... ...para el siguiente partido entró Cambindo... ...en el segundo tiempo frente al Deportivo Cali... ...y dicen que Cambindo decía el gordito Arroyave... ...que terminó de ver el partido... ...que Cambindo había volado allá... ...que le cometieron penal... ...y por eso uh -huh. para el tercer partido frente a Junior, ponía Cambindo con Buletiz, y ahora repite con Cambindo Buletiz, pero yo creo que va a tener que revaluar ese tema el señor Bolillo Gómez, porque ahora eh, el señor Buletiz ya está desvolanteando, y a mí me enseñó Hugo Gallego que si retrasas al goleador del arco, si lo alejas del arco mejor, muy difícil llegar al gol, Le corta y, eso, las y eso está pasando con Buletich, y Cambindo arriba solo no puede. Entonces, Entonces yo creo que para el próximo partido contra América irá Buletich solo. Bueno, ¿Usted yo, qué opina, señor González, no, qué no, partido? Lo no, primero es que Hernán Darío Gómez se autoevalúe, pues, porque es que cua, cuando, cuando la Gebelandia, otro término que inventé, la Gebelandia, la Gebelandia es el país de los Gebels que es el país que tiene Deportivo Independiente Medellín en la crónica deportiva. Hasta la, hoy. La Gebelandia, ¿cómo les parece el terminacho, señores? Eso como que fue hasta hoy nomás. La Gebelandia. Cuando <risa> la Gebelandia les hoy dio... Hoy se por... acabó la alianza, Lucio, hoy se acabó. Cuando les dio por salirse el libreto de... Lo felicita, mi hijo mío, lo felicito, usted es un técnicazo es que sí, boli... Entonces, él les contenta a todos. Sí, si Jaime, sí, si Pedrito, sí, si Chucho... Pero parece que últimamente como, con el, como que no les ha dicho los nombres. Y por eso estaban enojados hoy y, les, y lo estaban cuestionando. Se salió por la tangente. No, él en vez de decir que a ese equipo le falta berraquerina en muchos jugadores, es a decir que qué berraquera Alexis García. Que qué tecnicazo, que es verdad que Alexis es un tecnicazo. Que... La, la, la táctica de Alexis García nos mató, y Alexis García, y me imagino que Alexis García dijo exactamente lo mismo. En vez de asumir a Alexis, que tiene un equipo muy pobre y muy limitado, es a destacar que el rival lo jodió. Y, y como Bolillo pasa igual. En vez de decir, hombre, me faltan jugadores, no tengo mucha categoría en el equipo, es a decir, ay, los rivales son muy buenos. Así es muy fácil, así es muy fácil. Y con la Gebelandia mejor todavía. A ver, Juan. Velosa. Velosa. Bueno, seguimos, Rafa. Eh, <risa> indudablemente que eh, antes del partido, durante esos días antes de que el equipo viajara a Bogotá, se estaba hablando de, de, de, de la lesión de recarga muscular, fatiga muscular, perdón, de López. Y lo, sí, no, lo, sí, lo llevaron, lo llevaron, lo llevaron. Eso eh, es el segundo, problema del Medellín. Vladimir, no, no, Vladimir, Vladimir, no, Vladimir se lesiona, no, Vladimir, Vladimir se lesiona claro, como a los 15 minutos si es que del primer tiempo. Si termina así el, el, el primer <ríe> tiempo, Vladimir, sin estar físicamente al cien O sea, que mí se, me parece que se equivoca el bolillo, sobre todo en la colocación. Muy de trabajar eh, ahora le faltan tres jugadores de a Medellín fundamentales. Oiga. Le falta Reggie, le falta eh, eh, el jugador precisamente eh, Gallego. Y esperamos que el 8 de la selección panameña, eh, Miguel Camargo, pues realmente le dé una mano al Medellín. Yo creo que eh, no hay que desesperarse de señores directivo del Medellín. Se va a acabar el bolillo, campeonato Y ahí va, ahí va. <risa> y, y se sigue empatando. un partido de mucho conformismo de Medellín hoy. Sí, pues Porque no es que lo era un partido pues... para, para, para, para ser más agresivo, me parece que fue demasiado conformista, por eso no tuvo la trascendencia, ni fue un partido tan, tan agradable para el hincha ni para los que vemos fútbol. Mire que fue un partido que casi que los 90 minutos se desarrolló fue en la zona medular. Las, las acciones de gol fueron pocas. Las que originó Medellín fue en el segundo tiempo, que encontró en Bonilla, pues el Salvador de Equidad pero que ahí pudo haber resuelto. Dirá de pronto el técnico, mire que tuvimos opciones, en estas, en estas opciones pudimos haber resuelto el partido. Pues yo pregunto, si se decide y resuelve más adelante, se, se vuelve más agresivo, cuando tenía la pelota tanto en la volante, ¿no hubiera ganado el partido? Pues son preguntas de uno, ¿no? Pues yo no me trago tanto el dato y el tema que Buletiz y Cambiendo no pueden jugar juntos, porque el partido de Manizales precisamente lo hicieron y marcando gol. Lo que pasa es que cuando jueguen juntos, que tengan una función muy clara, porque es cierto, si usted a Buletiz lo aleja del pórtico, le quita las alas, y hasta Bolillo se enojó con esa pregunta, que por qué en alguna parte del partido Buletiz jugó de volante. Bolillo, Bolillo dijo, no, él estaba de centro delantero por situación del partido, pero fue casi toda la situación del partido que Buletís... ¿Y por qué, eh, y ¿y por qué se retrasó Buletiz? Porque no había un armador. Correcto, uh -huh. y mire que el Ahí equipo el de la equidad lo por los costados fue la fortaleza de equidad. Y si yo veo que mi equipo no es capaz por los costados, yo busco en el centro. Y los dos jugadores, los ofensivos que podrían estar en esa posición, no los utilizó el técnico del Deportivo Independiente Medellín. Mire, yo diría que eh, lo más complicado que hay en la vida es no aceptar las cosas. Y Bolillo no acepta las cosas. Y qué pena, señor Bolillo. En este momento usted tiene el 33% de efectividad. No ha perdido, pero tampoco ha ganado en el campeonato. A punta de empate no sirve. Y acuérdese que usted le dijo a los hinchas de corazón que si no entra a los 8, se va para la PM Policía Militar, me imagino. Entonces, señoras y señores, esto sí, no. es con resultados. Y se tiene materia prima, por lo menos ante equidad, y se tenía. ¿Cómo equidad sin tanta materia prima por lo menos en defensa funcionó y Medellín teniendo en la parte delantera no lo hizo? También Te, el técnico debe pregunta. analizar el tema. A ver, tengo una preguntita, ¿será que hasta esta hora en Bacatá en Bogotá. Se reúnen Bolillo y Alexis para denigrar de Atlético Nacional. No, Alexis no es capaz ¿Y de hablar Alexis, mal de Alexis. Alexis, hombre. Nacional. Alexis no es capaz de. A esta de, hora están viendo el programa. De, de no, mental no, en la madre, no, Atlético no, Bolillo, Nacional. Bolillo, le cuento, señor González, Bolillo a esta hora está en Medellín. Ah, sí. Está a regresar. Bueno, bueno ah, bueno, pero, pero, pero de pronto ayer se reunieron a, a, a primero a festejar la envainada que le está pegando Martán a Nacional. Y segundo hablar de Nacional, no, de Alexis. Eh, de bolillo sí, porque ya lo demostró no. y lo hizo públicamente. No, pero pero no había, Alexi disculpas. García es incapaz, usted es incapaz tiene... de dudar de Atlético Nacional como su madre nutrición. Me parece que usted tiene una imaginación muy grande. Al bolillo no lo veo en la policía militar, lo veo clasificando a los ocho. Eh, a ver, vamos al nombre de la moto. 11. Ojalá. Vamos a ir a la tabla, los resultados. ¿Cómo quedó la jornada? ¿no? Préndame la moto. Llegó la hora de que te montes en tu Moto Boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bajaj y disfruta de un año o hasta mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, el resultado de la jornada fue así. Huila 0, Quindío 0. Qué clasicazo, se, se, se disparó el rating de televisión ayer con ese partido. América 1. Se va a ganar los del Huila y del Quindío. América 1, Nacional 0. Eh, Otra aclaración. Eh, América 1 1, calza 0. Nacional 2, Cali 0, Millonarios 0, Santa Fe 1, La Equidad 0, Medellín 0. Y sigue el partido de Junior con Tolima 0-0. Estuvo muy cerca Junior de hacerle goles, pero entró la pelota petrolera le ganó 2-0 al deportivo pasto y mañana juegan bucaramanga y jaguares bucaramanga tiene nueve puntos podría ser el líder absoluto si le gana a jaguares águilas y patriotas juegan el martes pereira y envigado también el martes la tabla de clasificación primero alianza petrolera y nacional 10 puntos tercero bucaramanga 9 con millonarios 9 américa 9 quindío ...con siete puntos... séptimo Tolima con cinco... ...Octavo Junior con cinco... ...Noveno Envigado con cuatro... ...y Jaguares décima posición con cuatro puntos. En la decimotercera posición... ...Independiente Medellín con eh, cuatro puntos... ...igual que Patriota Deportivo Cali... ...11 Caldas... ...con tres puntos está Independiente Santa Fe... ...posición decimoquinta... ...decimosexta Deportivo Pereira... Con, eh, ...también con tres puntos... ...con dos puntos La Equidad... ...y el Atlético Huila con un punto... Águila de Río Negro y Deportivo Pasto. Atención, la próxima fecha del fútbol colombiano, Tolima rivalizará con Deportivo Pasto. Envigado será local ante uno de los líderes Alianza Petrolera. Deportivo Independiente Medellín de local enfrentará a América de Cali próximo sábado. A las Cali. 5 y 40 de la tarde. Cali recibe la visita de los millonarios Jaguares. El equipo minino enfrenta al Junior de Barranquilla. Patriotas Atlético Nacional será el domingo 15 a las 6 y 5 de la tarde. Caldas Pereira, Huila Águila, Santa Fe La Equidad, Quindío Bucaramanga. Bueno, muy bien. Entonces, la próxima fecha, por favor, un número del 189 Luciano. 120. El número 120 para el señor Carlos Ochoa, vive en el barrio Campo Paldés y... Eh, di... Solamente una persona está viendo el programa, él. Solo él está viendo el programa. Ganó. Solito, eh, sí. Cinco medallas, ¿no? Ganó sí. Colombia. Esa es la respuesta. La sí, voz. claro. Cuatro de plata, una de bronce. Bueno, esa era la respuesta, sí. señor Lobo. Eh, por favor, otro número, don Gustavo, para la camiseta. El número 25. El número 25, Jairo Enrique Gómez. Vive en el barrio de América. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Y ahora sí, nos vamos con los vitrinazos. ¿Tiene vitrina, señor Luciano? Sí, no? señor. Ver, para el niño Juan Pablo Herrera en su cumpleaños, para Félix y el cuerpo de docentes, o sea, profesores y alumnos del Club Deportivo La Nubia. Para Edinson Frías, Andrea Jinete, hinchas de Atlético Junior de Soledad Atlántico que viven acá en la ciudad de Medellín. También para Mauricio Mejía, abogado de Conicol. Para Samuel García Gómez, a Juan Botero, Edison Bustamante, el Capi Freddy Pineda, Willington Giraldo y Andrés Pérez. Para Jesús David Navarro, poro en Barranquilla. Para el profesor José Montero, en Distracción Guajira y su escuela Puro Talento, en compañía de Marco. Para todo el cuerpo de trabajadores y vigilantes de las canchas del IDEM de Copacabana. Vitrinazo para Diego Calle, el mejor chef de Teleantioquia del grupo Galleta. Un saludo muy cordial para ustedes, espero que nos invite al grupo de Rafa Gol en estos días a cocinar. Yo tengo vitrinazo para don Mario Ardila, nuestro gran amigo de Antioquia Bilingüe, pongamos la fotografía. Porque el hombre está de cumpleaños con su señora esposa, vea, 33 años de casados. Ahí me dice, la O han sido como un mes, pero debajo del el agua. Mentiras. 33 años de casado. Bendiciones, hombre Mario, para usted y para su señora. Bueno, tengo vitrina, pues ahí sí tengo la, la, tengo la vitrina ahí para, para eh, Albeiro Posada Martínez, para Cristóbal... Arango, mis amigos, que estuvimos ahí en el lanzamiento de la Feria de las Flores. A propósito del alcalde, estuvimos en el lanzamiento de la Feria de las Flores, arranca el jueves 12, estamos de feria, el alcalde, felicitaciones al doctor eh, Daniel Quintero, que hizo el lanzamiento el viernes en la noche, y estuvimos ahí presentes. Eh, también tengo vitrina en esta noche para el doctor eh, Leighton Urrego, Durango, para Gloria Patricia Herrera, en Daveiva y lo mismo para eh, el niño Santiago Lucio, campeón del, del ajedrez Sub-20. Así que quedan todos saludados, ¿qué me faltó por acá? Usted quiere saludos, joven, usted que levantó una no, mano. Ya, listo, se nos acabó el tiempo. Saludos para todos. Ah, no sé, a Tranquilidad. Nos esperamos en la Feria de las Flores que arranca esta semana. Ya huele feria, como dice Gabriel Romero. Ya huele feria, feria, ya huele feria. Saludos, Juan. A todos Vamos. ustedes, muchas gracias. Un beso y un abrazo para la hermosa Bebé. Y feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque solo tuvo Dios. Me hace vivir confiado. Dios los bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.